Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y la convocatoria de Guillermo Almada para la Leaks Cup. Los guerreros del Santos Laguna debutarán en la Leaks Cup el próximo jueves 12 de agosto visitando al Orlando City de la MLS. Y Guillermo Almada presentó su convocatoria para esta competición a través de sus redes sociales, la Leaks. Cop, compartió la convocatoria oficial de los 25 jugadores con los cuales debutará Santos Laguna en esta competición internacional, ante el Orlando Enani, Alexandre Pato, Pedro Gallese y compañía. Cabe destacar que jugadores como Eduardo El Mudo Aguirre y Alan Cervantes no fueron incluidos por Guillermo Almada en la convocatoria, pues se les dio descanso luego de su participación con la selección mexicana. La Lix Cop se juega un solo partido de eliminación directa, el cual se disputará en el estadio de los equipos del MLS, de enfrentarse dos clubes mexicanos en la siguiente fase, se asignará una sede en los Estados Unidos para el partido. La convocatoria de Santos Laguna para la Cop, Porteros, Carlos Acevedo, Gibran Lajut, Joel García, Defensas, Ismael Govea, Jonathan Díaz, Félix Torres, Emilio Orrantia, Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Mediocampistas, Juan Otero, Diego Valdés, Fernando Corriarán, David Andrade, Brian Lozano, Ulises Rivas, Andrés Ávila, Ronaldo Prieto, Andrés Ibargüen, Jesús Izijara, Ayrton Preciado, Edgar Gámez, Jordan Carrillo, Delanteros, Alberto Osejo, Ignacio Geraldino y Alessio da Cruz.